Hola amigos de YouTube Aquí Estamos en su canal favorito de Mexcam. Y estamos en Vancouver ya de regreso Ya tengo más de un mes por acá Y estoy en la parte de los barcos Aquí en el waterfront No todo es Toronto en mi canal También hay Vancouver para compartir Si estuviera en Calgary Compartiría Calgary Pero pues no, no estoy por allá Y bueno pues vamos a dar un paseo en bicicleta al parque Stanley, así es que acompáñenme aquí estamos lo que me gusta de este lugar es que eh, hay carriles especiales para bicicleta lo cual se presta mucho para salir en familia o simplemente dar la vuelta con amigos, que la novia, que el novio etcétera lo malo de hoy 28 de septiembre Creo que, ah, no, 29 de septiembre de 2018. Es que no salió el sol. Toda la semana salió el sol, menos el día de hoy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos no está lloviendo. Como pueden ver, ya estamos en pleno otoño. Ya los árboles comienzan a cambiar de color. Y empiezan a cambiarse de amarillos, marrones... Algunos van a estar en rojos, las, las hojas ya empiezan a caerse las hojas. En un par de meses ya va a empezar a hacer mucho frío y nos acercamos al invierno. Miren qué padre está por acá. También Vancouver tiene su encanto. No, no, es una mala ciudad para vivir. Lo que me gusta de Vancouver es la naturaleza. Mucho árbol, mucho pino. En Toronto no vi montañas, aquí si las ves, miren, ahí están en el fondo. Se pueden ver hoy porque está nublado, pero no, no que nos impida ver las montañas. Ahorita no hay nieve. Pero bueno, seguimos con el paseo en bicicleta al Parque Stanley. Ahí está en el fondo, el famosísimo Parque Stanley. Trataremos de darle la vuelta... ...para llegar a la playa. Miren, ahí hay una familia que se vino... ...todos en bicicleta. Vamos a estar viendo mucho esta imagen... ...y mucha gente caminando también. También vamos a ver mucha gente corriendo. Ahorita no me ha tocado ver, pero... ...si sí te los en, de repente te los encuentras. Aquí me parece que hay un club de yates... Lo que han de costar estos yates, una fortuna, esta casita me llamó mucho la atención, porque está ahí, ¿eh? vean aquí están los yates, algunos inclusive están en renta, por si no tienes los millones de dólares para comprarte uno, por lo menos puedes rentarlo, algunos van a tener letrero, no sé cuánto cuesten sinceramente. Pero no quiero ni preguntar. Yo creo que ni trabajando todo el año pudiera rentar un yate. Eso creo. Y tenemos más del downtown de Vancouver. Edificios nuevos, la mayoría. No son tan altos como en Toronto. Ah, cómo jodo con Toronto. Pero es que hay que comparar las ciudades. En Toronto, los, los edificios son muchísimo más altos. Pero bueno, estos están bien tienen buena pinta, buena vista son muy bonitos arquitectónicamente hablando están bien construidos tienen buen diseño la mayoría con vidrio templado notificación de Facebook en estos momentos por eso se escuchó así Bien, aquí seguimos viendo yates este paseo en bicicleta lo recomiendo que lo hagan si vienen a Vancouver si no tienen bicicletas, miren, pueden rentar una de estas O oh, hay lugares específicos, más adelante nos los vamos a topar Creo que cuestan 10 dólares la hora Con una hora que le den la vuelta por acá es más que suficiente No, no se van a gastar 100 dólares en un día Con una o dos horas máximo Tienen para dar el paseo por estos lugares Miren, más yates por acá Todo bonito esta cascadita vean nomás qué bonito está aquí Miren ese tipo motorizado a poco no se les antoja vivir aquí es vivienda ¿eh? lo de lo que ha de costar vivir aquí no quiero ni pensarlo si allá en Surrey te cuesta 600, 700 mil dólares uno de estos condos, ahora aquí en Vancouver en el waterfront Guau, wow. lo más fresón que hay de Vancouver, lo más fresa. Para los que no saben que es fresa, es alguien de dinero. Sí, alguien de, de clase alta. Ya casi llegamos al Parque Stanley. Corté el video porque si no se iba a ser muy largo. Miren, hay mucha gente que nomás más viene a caminar. Y está bien, es válido. andar en bicicleta. O andar caminando, inclusive paseando los perros, miren. Ahí hay una mujer con sus perros. Unos perros salchicha. Toca la campana para que te hagas a un lado. De una forma amable, no, quítate. Voy a pasar yo. Pero amable pues. Por eso dije amable. Hay que respetar el sentido, miren, todos van en su respectivo sentido. Si escuchan mis respiraciones, que estoy dándole a la bicicleta, ¿eh? No crean que es que mi vuelo la estoy grabando después, es en tiempo real. Ah, esta, esta parte está bien bonita, la verdad. Bien, bien bonita. Me hubiera gustado venir en verano Cuando las chavas salen en sus shortsitos. Ahorita ya están muy tapadas Pero bueno, por una u otra razón No pude venir Pero bueno, por lo menos fui a, a Toronto En el verano Pero si sí, es buena época venir en el verano Es cuando mejor clima tenemos Ahorita todavía aguanta No está haciendo tanto frío Miren, la primera que veo corriendo si sí, de repente vienen, eh. Bien, aquí hay como un río. Es un pequeño puentecito. Esta este sacó.. esta señora sacó su perro y a su hija supongo. Se parecen. Ok. Ya practicamos. Empezamos. Ahora sí, de manera oficial, el parque Stanley me demoré porque vine desde eh, Waterfront. Realmente está cerca, como unos 5 minutos en bicicleta. Bueno, depende de la velocidad con la, de, con la que le des a la bicicleta. Como pueden ver, mucho mucho yate. Este carril es para las personas que vienen caminando. Y este es para las bicicletas. Otra persona corriendo. Aquí me llama mucho la atención la cantidad de personas que le dedican al fitness, al ejercicio, a la actividad al aire libre. Son gente que les gusta mantenerse con buena condición de salud y que les gusta hacer ejercicio. seguimos con el viaje voy a darle un poquito más rápido si no se va a hacer eterno este viaje miren ahí dice aprende a remar déjenme acercar un poco más learn to row y el teléfono supongo que ahí te enseñan es pues obvio no te van a cobrar una lana miren esos edificios es Vancouver. Lo que hice fue darle la vuelta. Y ahí está el Waterfront enfrente. Un Poco más adelante lo vamos a ver con más claridad. El Parque Stanley da enfrente a Vancouver. Y lo que hicimos fue eso. Darle la vuelta. Miren. Estos son como. Los que te enseñan. A darle la vuelta. Perdón, a remar. Al kayak, ¿no? Me estaban presionando para que me moviera, pero yo voy bien. Ellos eran los que iban mal. Yo voy bien. Miren, patos. Bueno, yo ya me acostumbré a verlos. Pero tan enormes, vean. Esto no se ve en México, los patos. Y es normal aquí. Patos, conejos, ardillas y racuns. Que son mapaches. Miren qué bonito está por aquí. Están enormes los pinos. Enormes. 30, 40 metros de altura. Si estuviesen aquí, miren los caballos. Son también caballos enormes. También dan paseos en caballo. Se habló medio regio. ¡Quítense! Ahí les va el golpe. <ríe> como que tienen acento colombiano. Ya los tengo identificados. Y el otro como que se le parecía acento regio de Monterrey. Ni modo que acento regio de Veracruz, ¿verdad? <ríe> ¿Saben qué voy a hacer próximamente? Me voy a comprar una GoPro para mejorar la calidad de los videos para el canal. Porque aparte hay aditamentos que te los puedes poner en el casco y ya tener las manos desocupadas. Tengo una mano en el volante y otra sosteniendo la cámara. Entonces sería más cómodo tener la GoPro. Y a ver si se pudiera, no sé conectar un micrófono por medio de diadema para que vayan narrando lo que voy viendo junto con ustedes no, ¿No lo creen amigos voy a investigar si sí se puede si se puede mándenme en los comentarios no yo creo que si sí se puede un baby a pesar de que está nublado está muy padre el clima Está agradable. Y ese güey sin, sin agarrar las manos. Perdón, sin agarrar el volante. Qué güey. En qué estoy pensando. Voy a descansar un poco.